Para crear una página nueva lo hacemos desde la opción páginas, bien, todas las páginas. Podría directamente haber accedido a añadir nueva, pero he preferido hacerlo desde acá, todas las páginas, para ver las páginas que tengo en este momento en mi blog. La cantidad de páginas y el nombre que tienen en la primera vez que yo accedo al blog, tienen que ver con el tema que está instalado. Es decir, que si ustedes tienen un tema distinto al mío, puede ser que los nombres de estas páginas sean diferentes. Yo podría deshacerme de cualquiera de estas páginas diciéndole, por ejemplo, enviar a la papelera. Bien, para agregar una nueva página puedo decirle añadir nueva. Aquí debo escribir el título que yo quiero para la página. y aquí puedo cargar el contenido de esa página ¿sí? por ejemplo yo podría copiar y pegar texto o también añadir medios es decir añadir algo que tenga en la biblioteca eh, puedo desde aquí darle publicar y con esto esta página ha quedado creada eh, si yo introduzco una modificación por ejemplo pego más texto Debo decirle actualizar para que esa información quede cargada en la página. Automáticamente, fíjense, aquí está indicado cuál va a ser el enlace permanente a esta página. Si yo vuelvo a el, el menú páginas, ahora mi página nueva aparece desde aquí y por ejemplo yo podría decirle ver y me va a mostrar una página vista previa de cómo quedaría mi página de acuerdo con el tema que yo tengo instalado en mi blog. Fíjense que en este tema eh, está tildada la opción de que cada página nueva que se cree se agregue al menú principal, por eso es que aquí apareció la opción propuesta académica, es decir, yo me podría ir al inicio, bien, y podría acceder al menú y desde ahí ya accedo a propuesta académica. Bien. Voy a volver a editar y eh, lo otro que puedo hacer es también eh, ver cómo se hace una edición rápida de la página. Eh, desde aquí yo puedo tildar que se permitan o no comentarios en la página. Si yo tildo acá, ahí... Eh, va a aparecer al final de la página una ranura para la introducción de comentarios. Si eh, yo despliego aquí, puedo tener opciones de la página, como por ejemplo ponerle borrador, y en tal caso la página va a desaparecer del menú principal y eh, no va a estar visible. En, en ese caso la página continúa, yo la puedo seguir editando, por ejemplo le coloco borrador, le doy actualizar, Bien. Puedo volver a editar completamente la página bien, ¿Sí? y eh, le puedo dar nuevamente publicar. Cuando le dé publicar la vuelvo a hacer visible. Muy bien, si ahora vuelvo a páginas y le digo ver, la tengo acá y aquí apareció la ranura comentarios.